Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el taller de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la proyección del documental El Otro Fútbol y un contexto acerca del debate sobre el plan maestro. Así comenzamos con el programa de hoy. Tecnológica e Inteligencia Competitiva busca transmitir nuevas herramientas estratégicas en el ámbito de interferencia, desarrollo e investigación para la gestión de la tecnología y la innovación. Es organizado por la Secretaría de Innovación y Transferencia en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. El taller es destinado a investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y estudiantes de grado. Este taller trata de una seguidilla de talleres que venimos dando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el cual se capacita a las universidades sobre temáticas muy nuevas y muy incipientes, como ser la vigilancia y la inteligencia. El esfuerzo que hace la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica en ofrecer herramientas útiles tanto para los investigadores, los docentes, los estudiantes, la comunidad de la universidad como para actores del entorno, empresarios, organizaciones públicas eh, en relación al manejo, a la gestión de la tecnología y de la innovación como una forma también de promover una sofisticación del trabajo sobre esos temas. Tiene que ver con el monitoreo de fuentes de información más allá del Google en donde puedes usar diferentes bases de datos de proyectos, de patentes, de publicaciones, información de mercado, financiamiento, para relevar a nivel mundial, bajarlo a nivel regional o país, y de esa forma tomar diferentes decisiones, como por ejemplo, generar una política de Estado, una línea de investigación, eh, ayudar en las tesis de los alumnos de grado y de posgrado, etc. Los temas que nosotros por ahí tratamos en los trabajos de tesis, bien se pueden articular con el sector productivo y poder contribuir al, a la productividad nacional, y está bueno conocer cómo se pueden dar ese, ese tipo de, de prácticas de, de transferencia para no hacerlo solo, sino dentro de un marco de acompañamiento y poder contribuir también a, a, a, al Estado y a la Nación y a, al sistema productivo. En las universidades comúnmente conocen las bases de publicaciones científicas, pero complementarlas con patentes, con el tema de ir pensando en que los investigadores miren hacia el desarrollo o comercialización, en el caso de los alumnos que cuando van a elegir sus tesis sean tesis que aportan y no tesis que queden a veces en un cajón porque no tienen aplicación al territorio. Entonces se trata de ir mejorando la información previa para llegar a cumplir con ese objetivo final. Esto es parte de una línea de trabajo en la que estamos desarrollando distintos instrumentos, distintas acciones para fortalecer la capacidad de manejo de tecnologías de la universidad y también para valorizar los proyectos que se están desarrollando dentro de la universidad. El Otro Fútbol retrata no solo la esencia del fútbol, sino también las historias de los clubes de barrio y de las categorías más chicas. El documental recorre de 200 partidos distintos a lo largo de 12 provincias del país. Se proyectó en el auditorio de nuestra universidad con la presencia de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica y sus realizadores. Hoy estamos proyectando El Otro Fútbol, que es una película que cuenta la historia, pequeñas historias, fragmentos de, de lo que es el ascenso. En, la, en el fútbol argentino. En el 2009 me acerqué al ascenso, no, no había trabajado antes, y cuando iba a los partidos empecé a, a ver como un mundo, la verdad que, que desconocía, de, de, de, de situaciones, de gentes, de charlas, de, de, de cosas que me, que me sorprendió, siempre acostumbrado a ir a los partidos, como hincha, pero a los partidos de primera división, o como fotógrafo después, este me parecía como sumamente diferente y me parecía como loco que no se contaran esas historias. Quisimos mostrar eso, que por ahí clubes que son muy importantes para cualquier comunidad y, y no, no tienen el espacio que, que merecerían tener. Yo creo que por ahí no son tan importantes porque son muy chiquitos o porque apenas juntan 11 jugadores para salir a la cancha, que también tengan su espacio. Digo, que el fútbol no, no termine muriendo en eso de 22 millonarios pateando en la pelota porque es lo más alejado de, de eso. Esto es una actividad que se marca dentro de lo que es el ciclo... Do del cine en las aulas, eh, bueno dentro de lo que es el cine en las aulas tenemos dos ramas que es eh, cine y diversidad con el área de salud y discapacidad donde damos películas que tengan que ver con la integración y demás y la, la accesibilidad y bueno, y también tenemos otra rama que es ciclo de cine documental argentino. Es linda la invitación y sobre todo cuando no solamente se, se proyecta la película, sino como en este caso que podés hablar, que te pueden preguntar, que te preguntan cómo se filmó, dónde se hizo, a veces es lo más rico. Digo, le la, la, la hemos presentado en universidades públicas, en escuelas públicas, en cárceles. Es como un orgullo que nos sigan llamando para, para, pasar la, para pasar la película y también que, bueno, que cada vez más gente se, se vaya enterando y que los chicos puedan disfrutar de, de bueno, la película, que seguramente a la mayoría nos gusta el fútbol, así que creo que les va a gustar también. Si nosotros leemos la lista de metas educativas de Plan Maestro, encontramos que la primera meta que refiere al aprendizaje de los estudiantes dice algo así como mejorar el desempeño de los estudiantes en los operativos de evaluación nacionales e internacionales. El año pasado, en 2016, estuvo lo que es el operativo Aprender, que es una prueba estandarizada eh, de origen internacional qué se le aplicó a los chicos y a las chicas de distintos colegios eh, sin tener en cuenta el contexto sociocultural en el que se encontraba inmerso eh, esos chicos o esas chicas. Pensemos un cachito. Es lo primero que se dice respecto de los contenidos y de qué van a aprender los estudiantes. Suponer que aprender es desenvolverse bien en un operativo eh, nacional o internacional de evaluación es una reducción y un empobrecimiento. El desarrollo de los últimos 20 años a través de las evaluaciones a carreras o las evaluaciones institucionales han demostrado que existen diversos problemas que es necesario eh, colocar en discusión antes de evaluar. Deberíamos saber qué cosas son las que son evaluables, eh, cuáles son los criterios de evaluación, bajo qué paradigma evaluamos, para qué evaluamos. ¿Cómo puede ser que con una simple evaluación que los chicos y las chicas hacen un día sabiendo que están siendo evaluados, pueden pensar cómo es la calidad educativa? Como si eh, todos estos avances que hubo en la construcción de conocimiento en otras formas de evaluación que hemos tenido en los últimos años no hubieran valido de nada. Bueno, todas esas cuestiones que hoy están puestas en discusión no aparece en ningún lugar del documento, digamos, dando por bueno digamos, eh, que los actuales eh, mecanismos eh, de regulación vía evaluación eh, se van a seguir implementando. En esto que nos habla eh, no dice cómo van a ser los cambios curriculares que se pretenden para estas carreras, eh, no nos habla de qué cambios se van a hacer en los diseños, pero sí nos habla de la necesidad de los docentes de capacitarnos continuamente. Una de las cuestiones que vimos fue lo de la cuestión semántica, ver que eh, se habla con muchos términos eh, empresariales como, o de mercado, como liderazgo educativo, eh, empre emprendedurismo. Se habla muy poco de educación de adultos, muy poco de educación intercultural, con una reducción a la educación de los pueblos originarios, cuando sabemos que la educación multicultural tiene muchos otros componentes. No se habla de la modalidad de educación artística, Uh, se habla muy poco uh, y, y con otros términos de la educación de las personas uh, en contextos de privación de la libertad. Es decir, que lo curricular en cuanto a su cruce con las modalidades también está por completo empobrecido. También hay ausencia de otros, digo como sujeto de derecho, como derechos humanos, que eran términos que pisaban muy fuerte o que pisan muy fuerte en nuestra Ley de Educación Nacional sin embargo, la, el proyecto de ley habla de la Ley de Educación Nacional, pero no nombra esos términos, incluso, digamos, los abandona. En Plan Maestro también encontramos uh, omisiones. En Argentina hubo un avance muy importante respecto de la educación sexual integral y de la educación en derechos humanos. Ninguno de esos dos contenidos está incluido en el Plan Maestro. Que es algo para, para llamar la atención, ¿no? que no haya sido un proyecto de ley participativo en, en donde hayan convocado a todas las instituciones educativas y a la, las organizaciones que tengan que ver con eso. nosotros no se nos convoca a, eh, a participar o a ser parte de, eh, de, bueno, de los nuevos paradigmas o de la importancia de, bueno, de rever esto de qué es la calidad educativa, cómo podemos mejorar, eh, se deja de lado también, por ejemplo, en el, en el proyecto este de Plan Maestro, el, el rol del Estado como garante de eh, las condiciones materiales necesarias para poder desarrollarse eh, bien la actividad. Hay como un empecinamiento muy fuerte en el documento eh, sobre la decisión entre el sistema educativo y eh, el mercado, el sistema productivo. El capítulo de educación superior digamos, tiene, lo, podríamos hacer las mismas críticas que hacemos al conjunto del plan. Eh, en una de esas dimensiones aparece descontextualizado, digamos, eso aparece como buenos deseos, incluso con metas establecidas en, en, hasta el año 2026 pero cuando nosotros observamos las políticas que desarrolla el gobierno nacional lo que encontramos es una contradicción casi insalvable. Cabría preguntarnos este, si está separado del sistema productivo a dónde está el sistema productivo o a dónde está el mercado interno y bueno eh, la, la respuesta es, está determinada por, por sectores muy ligados al, al capital concentrado, el sector financiero, organizaciones no gubernamentales lo que está habilitando toda esta perspectiva es a que sean esos actores los que, los que diseñen la, la agenda educativa. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, puedes ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, puedes encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.